El Corre último relleno, medio atrás. Sí. Lo tenés en Liga. Lo tenés atrás. ¿Qué Pero que? Te lo están coleando y mirás el piso. Enemy spotted. Uno más en el... el T4A, T4A amarillo. Bueno, que era no, uno no en caverna, creo caverna. No, aparece aparece Ay boludo, me quedé sin balas ...Jungle, creo. ¿Lo escucha? ¡Vamos! Bueno, ¡Luchá! ¡Luchá por atrás! ¡Ah! Oh. ah ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿De dónde vamos? No sé, sí, yo no conozco mucho el mapa, bro Bueno, vamos por la rampa de A Disparado a la derecha Libre Parece que libre Parece que libre en, en estado vale. Le pega a todos No sé, tí. Vamos a ver. Eh, ah, Ay, no. Fuera. Ah, ah, bueno. Oh, oh. bueno. Oh, nervioso. No, quiero. No, la no. No me, no, me prendí fuego. Amarelo, vos el de la foto? Sí, marito. Nice, nice. Cumpleañitos. Ay, fondo. Cumpleañitos. Viene 90. Throwing smoke, a No. no. Ligue me. Cara desapareció, manito estaba camarada. Saving Ay. Reporta, reporta, reporta. Terror muito malo, mano, muito malo. Calma, caminhão, caminhão, caminhão, caminhão. Muito malo. Tem três. No. Uh. Uh. Sí. no lo ran. vos sois youtuber naranja bueno uh. no me responde también Dale que lo a A ah, tu guacha la de vista. Wow. Es que no tienen que andar todos con AP, buh Amigo, los que son buenos con AP son buenos Ah, amigo, pareció, pareció. bueno. Pareció. Ah, Ay, ayúdanme Pasen, pasen, pasen, pasen Me da a CT Me da CT, me da CT naranja con bomba, no en cara, no en cara. No, no, cómo no, sigue saliendo. ¿no? yo por la vuelta por CT, ay no, bien, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bombos, eh, bombos, veo CT, Vamos, vamos, bomba... vamos, a vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Medio tapete sí, Y <risa> Muerto tapete Lo, Lo de, de, de tapete <risa> No me se papá está intentando está estoy, estoy Buah, buah, buah, buah, caverna buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, nada voy a decir por la, la fata en la espalda. no te duele por eso no veo mm, me duele que no se haya hecho no un choque un no nada están dos medios <ríe> muerto el de palacio <ríe> vos quedarte con la bomba lo agarro si viene acá está acá está acá el el el le estaba acá ¿Tienes AP? No. <ríe> Perdón. A la izquierda, ojo rato Palacio No me asuchan los de ellos, me palacio Toquemos <risa> Una espalda, espalda, con la garrafa Vienen por el mercado Pasa, pasa Palacio U, se te, boludo -so, buen hijo, oh, <risa> me dio, a dio, me Murió. Uh.